Ampliaremos la previsión meteorológica el horario. La tercera hora ya ha pasado o al menos así lo parece. La incidencia acumulada ya sabéis es alrededor de 224 casos en la Comunidad Valenciana. Eso significa que dejamos ya el riesgo extremo, aunque seguimos en un riesgo alto. Llega el mes de marzo, asoma el buen tiempo mientras va avanzando aunque lentamente la vacunación. Y a partir de ahora, ¿qué ocurre? Si repetimos el modelo de lo que hicimos el verano pasado, después del verano pasado, ¿podemos volver a tener otro colapso sanitario? ¿Qué sería lo más prudente? Bueno, pues la prudencia va a seguir machacando algunos sectores económicos. Relajar las restricciones nos puede llevar a la cuarta ola. En la encrucijada están los gobiernos autonómicos, entre ellos por supuesto el valenciano, moviéndose con prudencia y con la amenaza de las nuevas variantes más contagiosas. Hemos quedado con María Teresa Pérez Gracia, ella es catedrática de Microbiología de la Universidad CEU Cardenal Herrera. ¿Qué tal María Teresa? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Es razonable María Teresa pensar que si relajamos de nuevo las eh, medidas, volvamos a subir los contagios y podamos tener... Más pronto que tarde, ¿una cuarta ola? Pues eh, no solo es razonable pensarlo, sino que todos los datos que tenemos ahora mismo apuntan a, a, a que va, va a ser posible y, y pensamos que va a ser razonable pe, pensar que, que, que sí, que, que si no somos capaces de, de mantener eh, eh, todas las eh, condiciones que estamos eh, comentando, ...pues eh, vamos eh, cara a la cuarta ola... ...bueno, no hemos salido todavía de la tercera ola... ...entonces eh, hablar de la cuarta ola... Eh, ...pues si, si seguimos igual... Vamos a, va, ...vamos a entrar, vamos a entrar. Luego, eh, vemos que todavía la incidencia de casos... ...por cada 100.000 habitantes está por encima de los 200... ...eso significa que hemos dejado de estar en riesgo extremo... ...pero el riesgo todavía es eh, muy elevado... ¿Cuál tendría que ser, por tanto, María Teresa, a tu juicio, la cifra de incidencia a partir de la, de la cual pudiéramos relajar esas medidas? Se habla que en torno de los 50 casos por 100.000 habitantes sería ese, ese el momento. Y si eres partidaria, entonces, tal y como están las cosas, de seguir manteniendo las restricciones. ¿Te parece que una relajación con la llegada del buen tiempo podría volver a generar una explosión de casos? Pues sí, es, es lo que hemos comentado en la primera pregunta. Eh, si no somos capaces de bajar el, el número de casos, vamos a, a ir mm, de manera mm, rápida a la cuarta ola. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, tenemos eh, los detalles de, de, de la anterior, de las anteriores eh, olas, de la primera ola, de la segunda ola y de la tercera ola. Eh, bajamos muchísimo el número de casos, pero eh, enseguida subieron nuevamente los casos. Entonces, eh, debemos, ahora mismo, eh, tal y como has indicado, eh, estamos por debajo de, de 300, pero debemos de bajar por debajo de 50. Eh, esa sería 50 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sería lo ideal para que, digamos, que pudiéramos disminuir las restricciones. Eh, no estamos en esa situación. Entonces, debemos de ser muy, muy, muy prudentes y seguir manteniendo las restricciones, aunque nos cueste económicamente, pero si no será mucho peor, porque la, la cuarta ola podría ser aún más grave que, que, que todas las que hemos tenido hasta el momento. Y esa gravedad que, que apuntas, esa posibilidad de que esa cuarta ola pudiera ser más grave... ¿Qué incidencia tendrían las nuevas uh, variantes, más específicamente la variante británica, que parece que ya tenemos en un porcentaje notable entre nosotros? Sí, la variante británica ahora mismo eh, es un problema, es un problema grave porque ya se ha detectado en la comunidad valenciana. A día de ayer había aproximadamente unas 64 eh, muestras ya. Eh, positivas a, a esta variante y, y es un problema porque esta variante eh, estamos hablando de que tiene una transmisibilidad eh, de un 50% más que un, la variante las, las a, anteriores, la, la, el virus tal como eh, llegó a, a España, que es algo natural que va a ocurrir con, con, con toda la con, con, el, con esto, los virus. Los virus, su selección natural es eh, mutar y dar nuevas variantes, claro, otra cosa, eh, les estamos provocando también, eh, con las vacunas, con la disminución en la transmisión, eh, que, que ellos muten por sí mismos, entonces, eh, la variante eh, británica ya la tenemos aquí, eh, y eh, ahí están también otras nuevas variantes denominadas así porque, bueno, pues eh, se descubrieron en, en esos países, la sudafricana también la tenemos ahí, la brasileña. Eh, entonces eh, tenemos un problema añadido que es el, eh, eh, la transmisibilidad, el aumento de transmisibilidad, estamos hablando de un 50% o sea que aún sería eh, una transmisión mucho más elevada que la que hemos visto hasta el momento El virus por tanto en estas variantes tiene una capacidad de transmitirse el 50% más que las anteriores eh, variantes, en fin Sabemos que esa variable es importante, pero otra variable, en este caso en la parte positiva de la balanza, son las, son las vacunas. Yo no sé si esperas, María Teresa, eh, que en un tiempo, bueno, que podría ser a partir del mes de abril, vamos a ver cómo se van autorizando las nuevas eh, vacunas. Hay muchas esperanzas con la de Johnson Johnson, que además, como ya sabemos, es de una Sola dosis, podríamos llegar a ese objetivo que el gobierno continúa insistiendo que es posible del 70% de la población, del total de la población vacunada para el verano. Claro, el verano es muy, es muy largo, empieza el 21 de junio y hay hasta septiembre. Pero, ¿te parece bueno que son unas fechas, es una previsión asumible? Es, es complicado, es complicado. Eh, es complicado porque a día de hoy, bien, es verdad que estamos vacunando desde diciembre. Eh, estamos en eh, febrero, han pasado dos meses, eh, ha habido ciertos problemas con las vacunas, con, con eh, las dosis y demás, pero eh, a día de hoy, que estamos a 23 de febrero, llevamos el 2% de la población vacunada. Eh, creo que es demasiado optimista pensar que podríamos llegar en verano al 70%, a no ser que haya una explosión de que nos vengan muchísimas dosis, eh, hay que ser contenido y hay que ser prudente en todos estos datos. Con un 2% ahora mismo, en eh, marzo, abril, mayo, junio, cuatro o cinco meses, eh, sería muy complicado llegar al 70%. Muy complicado. Sí. Bueno, son eh, datos preliminares y, y, y siguiendo en esa. Bueno, la parte buena o la parte positiva, y es que, que tenemos que estar, yo creo que todos, orgullosos y reconocidos a los avances eh, científicos a nivel global, y también, desde luego, de la investigación de las vacunas españolas, aunque llegarán eh, más tarde. Digo, los datos preliminares de cómo están yendo las vacunaciones, qué está pasando en otros lugares donde la vacunación va más rápida. Pienso que todos estamos mirando con esperanza lo que está ocurriendo en, en Israel, que además también... María Teresa, sugieren que la vacunación también podría detener las infecciones, lo cual sería una doble buena noticia. ¿Estás, digamos, esperanzada ante las cifras de vacunación de otros lugares, especialmente en Israel? Sí, de, desde luego, eh, ahora mismo lo acabas de, de comentar. Eh, una de las cosas más importantes que que, que, que tenemos datos para la esperanza, es la, el desarrollo de las vacunas, y eh, tenemos ahora mismo tres. Eh, en poco tiempo parece que vendrá la cuarta, entonces eh, los datos son eh, esperanzadores, pero esperanzadores con prudencia, eh, porque no podemos eh, saltar eh, y... y Llevar todos los datos, es eh, decir, no podemos de nuevo salir a la calle como si el virus lo, ya no estuviera. Eh, tenemos una vacuna, eh, estamos sabemos todos los mecanismos, esa vacuna, eh, por los datos que tenemos, por ejemplo, en Israel, que llevan vacunadas el 50% de la población, eh, a datos reales de hoy en día se ha visto que disminuyen la infección, disminuyen las hospitalizaciones, pero estamos hablando de, la, de una disminución de alrededor de un 98%. Esos son datos súper esperanzadores pero claro, tenemos que llegar a esos datos de vacunación. Ahora mismo en España eh, y en la comunidad valenciana estamos a un 2%, como he indicado antes, entonces todavía no podemos echar las campanas al aire. A ver, también quiero preguntarte sobre qué te parece el hecho de que en el Reino Unido ya han anunciado un ensayo con 90 voluntarios sanos a los que se les va a inocular el, el virus para ver cuáles son sus efectos en las personas eh, sanas, en fin, ya lo hemos visto en el, en el día a día, pero para que estén controlados en un ensayo clínico y ver también posteriores desarrollos especialmente ...de antivirales o de medicamentos para paliar especialmente la, la COVID grave. También el desarrollo de futuras vacunas. ¿Qué te parece? Visto desde fuera, un ensayo clínico en el que personas sanas se infecten con el virus, no sé, suena... no suena extraño. En cualquier caso... Si estas personas, obviamente, entiendo que van a llevar unos protocolos muy, muy rígidos y unas autorizaciones muy claras y sabiendo cuáles son los riesgos que corren. En todo caso, no sé si hay otras soluciones o este tipo de ensayos clínicos es razonable hacerlos. Bueno, eh, son razonables siempre que hayan pasado un comité ético, que parece ser que, que ha pasado un comité ético, y los comités éticos son eh, duros y estrictos en este sentido eh, se han hecho otras veces y cuando hay un riesgo de, eh, importante para el ser humano si pasa por esos comités éticos, eh, evidentemente está, está más que que, eh, que se pueda desarrollar eh, estos ensayos. Eh, estarán muy controlados, son, son pacientes, unos 90 pacientes de... 18 a 30 años, que también sabemos que, que este virus en, en estos pacientes no producen tanta gravedad. Y sobre todo son ensayos muy interesantes porque vamos a saber cuál es la cantidad o la dosis infecciosa mínima para poder saber cuándo produce enfermedad este virus, porque sabemos muchísimas cosas, pero hay otras cosas que las desconocemos y todo esto ayudará y además, bueno, pues para saber también cómo se desarrolla la infección y uh, la respuesta del sistema inmunológico. Y después pues avanzarán más hacia adelante eh, pues intentando vacunar a estas personas si han desarrollado la, la enfermedad o si no la han desarrollado, ver cómo, cómo, cómo transcurre todo este, este virus y la infección en, en estos individuos. Creo que son interesantes y muy importantes, siempre que hayan pasado por eh, eh, esos comités éticos que, evidentemente, eh, pues, bueno, po todos podemos estar seguros de que, de que eh, es para bien de, de la ciencia y para bien de la, de la sanidad. Desde luego, es otra de las grandes preguntas. ¿Cuál es la dosis infecciosa? ¿Con qué cantidad de virus empezamos a, a, a infectarnos? Claro, aquí también actúan los sistemas inmunológicos y cada persona, desde luego, no diré que es un mundo, pero el sistema inmunológico funciona en cada persona de una manera, en fin, se activa de una manera distinta. Hoy también hemos sabido eh, que el centro Gamaleya, donde se ha desarrollado la vacuna rusa Sputnik V, que parece que por contra de lo que pudiera parecer en un principio está dando bastantes buenas garantías, están empezando a trabajar la, la ciencia rusa con ensayos clínicos para una vacuna inhalada, intranasal, por gotas o por spray. No me pueden imaginar lo que podría ser un avance de estas características, sobre todo en fases eh, posteriores en las que necesitamos, ya lo necesitamos desde, desde ahora mismo, vacunar a todo el planeta, ¿no? Sí, sí, evidentemente, bueno, estamos viendo cómo la ciencia eh, avanza a pasos agigantados. Hace un año, eh, por estas fechas, estábamos hablando de que podía venir un virus, de que no sabíamos si iba a llegar y ahora mismo estamos con, bueno, pues eh, eh, 195 vacunas en, en estudio y 71 probándolas en, en humanos y las que tenemos eh, comercializadas. Además de esta de, de la Sputnik, que bueno, en algunos países sí que se está poniendo, en, en Europa eh, todavía no, porque bueno, faltan ahí unos informes. Pero sí que es verdad que además han desarrollado, los mismos que han desarrollado esta vacuna de Sputnik, están desarrollando un spray nasal, como has indicado, pero este spray nasal, eh, según los últimos datos, bueno, Serviría para reforzar el sistema inmunológico después de la administración de las dos dosis eh, que, que lleva también esta vacuna. Entonces, bueno, siguen siendo datos positivos y datos esperanzadores, que, que son, bueno, pues eh, ha sido gracias a la ciencia. Desde luego, y me quedo con esa última reflexión, de esta no nos saca otra, desde luego, que la, que la ciencia. Gracias, desde luego, en nombre de toda la ciudadanía, a los científicos y los que estáis en el día a día. Gracias, María Teresa, por acompañarnos. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros por, por la información. Una pequeña pausa, enseguida...